Es un froggy. Ah, es, es un froggy. Eh, ¿Y aquí qué hay? Ostras, un mensaje. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia las arañas de verdad. ¡Ah, puedo pagar! De 7 de oro en la red. Hmm. Vale. Una araña en baja para darte un donut. Vale. Deja de... A ver, voy a ver los dos objetos que me he conseguido Info Jura dos FPS Donut Y ahora eh, Lo que he pegado tanto dinero Lídera de araña Info 24 Ostras Vale Pues tendría que subir por aquí Aquí hay un montón de frogs. Ring, ¿hola? He pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad. Y necesitarás dejar si, eh, sitio en tus bolsillos. A ver o Eh, una zanahoria Me puedo Ay, que es una zanahoria de la mala Ostras ¡Ah! Hay zanahorias del cielo Pesado. Me estás dejando seis de vida Por tu culpa Pues tiene vitamina, Pero que esto no es vitamina Eso me hace daño al corazón Porque estoy aquí en mi corazón esquivando esto ¡Ah! Por eso nunca coman verduras, no es broma. Pero para mí nunca. Algo aquí, espera un momento, pero ya sé ¡Ah! Por eso había visto antes una palanca, oso de estos, tío. He de perdonarlo, pero si no me deja, entonces no lo hago. ¡Ah! Y me da el último, es que me da el último. ¡Vitamina! Pero sí, la vitamina es, Esa es la peor, creo. No sé ni siquiera cuál es la peor de todas. Aquí, ¿no? Ajá, lo sabía, lo vi desde el otro sitio. A ver, subo. Espera un momento, había un cartel. Quiero que no lo leí. Sí, sí, sí, es este. Aquí solo hay un botón. Vale, sí, ya he dado. Perdonad, sé. Dios es lo mejor. Vaya porquería. Quiero descubrir secreto. ¡Ajá! ¿Ahora qué, eh? El lanzo descolorido. Bueno, me voy a ir ya. Solo. creo que solo era ese secreto, Kai ¡Ostras! Ese da mal rollo. <risas> Por favor, no, me... no te metas conmigo. Ostras. Oh, my god. au, au, au, au, au, au, au. au! Tengo que gómenmelo Es daño a la vista ¡Ah! Le he pillado Le he pillado, porque como es un ojo me le Y le estoy haciendo daño Pues entonces le, le hago daño Pues a su ojo Porque le estoy dando a su ojo, creo No, no, no, le estoy dando a él Y es un ojo lo he pillado. Seguimos para adelante. Eh, a ver un cartel. Voy a ver los carteles por pues, si acaso. La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. Baila, baila, baila, baila. Vaya porquería de ataque. ¡Eres una porquería! Oye, ¿qué serán los P? Chon, chon, chon. ¡Eh! Hay unas trampas, a ver. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Eh, no entiendo nada de botón. No, tío, este no. Este no. Y encima doble ataque. encima doble ataque. Tengo que... Tengo que matar a uno, no me queda otra. Esto es imposible con dos. Ah, no, no, no, no, me tengo que curar, me tengo que curar. No, no, no, no, no, no, no, no, lucha, lucha, al menos uno que sea tío, pero quiero deshacerme de alguno. <ríe> ¡Qué fácil! Ahora se ha sido un ataque. Venga, ahora es me, menos difícil, es mucho. No, tío, este es el ataque que más me cuesta. ¡Oh, vaya partidasa! Este es el ataque que más me cuesta, ¿y yo... El de las frutas. ¡Ah, oh, no! ¿Para vale, qué el lazo? No, ni hablar, me voy a comer las cosas que ya... Dios, tío, estoy a cuatro de vida, necesito curarme. Pues cierto, ¿sí, aquí... Eh, solo estoy viendo un, un botón rojo y uno verde. No estoy viendo ninguno... ¿Eh? ¿Por qué? Aquí hay algo, creo, vamos. Porque... Te puedo perdonar, ni siquiera perdonar, tío. Qué malos. No quieren perdonarme. ¡Eh! Tenía que comérmela que me cura. Ah, ah. ¡Uh, oh! Uh, ¡La esquiva, le esquiva! No. ¡Oh my god! Vale, queda uno. Deja de mirarme, pero que.. Ah, entonces no, no quieres que te mire porque pones un ojo. Deja de mirarme a lo No me apuntes con eso. Te aguantas! ¡Oh, my god! A ver, le puedo, le perdona ya. ¡Uf! Uh. Sí, le puedo. Perdón. Creo que aquí hay algo. Es que eh, me está tapando algo aquí. Pero en estas no, en estas no, no se me deja. Pero en esta hay algo que no me deja pasar. ¡Jolines! Tío, no me dejan en paz los monstruos. anda, acabo de hacer algo. Ah, oh, no, ya, ya, ya. Vale, ya. Ostras. Mm, Vegetoy. Vegetoy, hombre. Y sí, Vegetoy es el peor de todos. Ah. Vegetoy, que el otro es super noobie. Lo que pasa es que para mí el, el, el monstruo que hay más difícil de todos. Por ahora, que he, hecho, eh, que he derrotado ha sido el Vegetoy, dirío. Digo, que de que es un supernubi. Voy hacer los movimientos que hace ahora. ¡Oh! Anticuatro. Pin, pin, pin. ¡Oh! Uh, pin, pin. Uh, eh. A ver. ¡Es un interruptor! No puede ser. Le pulso. Oye, es un chiscado. No me digas qué es esto. ¡No puede ser! ¿Qué...? A ver. Es un interruptor, lo pulsa, pues claro. ¡Ostras! ¡Soy super pro! ¡Lo he sabido! A ver. ¡Ostras! Aquí hay varios. Estoy viendo que aquí hay varios. ¿Será. este? Pues sí. Soy muy pro. ¡Oh! En dos caminos. Voy a ir por este primero aquí. ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Un cuchillo de juguete! ¿Has encontrado el cuchillo de juguete? Yo pensaba que era uno de verdad. Dios, ¡Qué extraño lugar! Bueno, voy a ir ya para, por el sitio donde tengo que ir. ¡Pam! ¡Es un árbol! ¡Oh, cielo! Me, me ha llevado más tiempo del que debía. ¡Oh, oh! Nos ha descubierto. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Mi niño? ¿Estás herido? Pues claro que no, si yo soy un niño fuerte. ¡Ea, ea! <risa> ¡Que no soy si un bebé! Deja que te cure. No voy a haberte dejado solo tanto tiempo. Ha sido irresponsable por mi parte el intentar sorprenderte así. El... Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. Pues no, vale. ¡Eh! Checkpoint. Me acabo de dar cuenta. Ver una casa de, tan bonita y pulcra en las ruinas te de da determinación. ¡Pum! ¡Eh! Es, es un lugar... Es un lugar. ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela. ¡Oh! Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pasé aquí. Así que voy a, a estrenarme de hacer tarta de caracol por esta noche. Vente, tengo otra sorpresa preparada para ti. ¿El qué? Es aquí. Una habitación para ti. Espero que te guste. Se quema algo. Eh, siéntete como casa, eh, como en casa. Eh, vale. Ahora voy a ir a. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! Ya está sentada aquí... ¡Ostras! La cocina ¡Un pastel! que olor tan rico! Aunque... Eh, está muy caliente para comérsela ¿Vale? Habrá que esperar He ido a todos sitios menos... Espera, no, no, no voy a ser... Todavía no voy a ir a... A... ¡Eh! Aquí hay un cuarto con un cartel Cuarto ba bajo re renovaciones ¡Qué extraño! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Eres tú! Sí, soy yo. ¿Has visto este tipo de planta antes? Pero no recuerdas su nombre. ¡Oh, no! ¿Cuarto bajo...? No, eso no. Ya lo he visto. Eso ya... Pero... Ahora... Dentro del cajón hay semillas de flores y algunas ceras de color rotas. Ya. A ver. En... Una flor. A ver. Una flor. Amarilla. ¡Eh! Esta es la habitación de Toriel A ver qué yo... ¡Es el diario de Toriel! ¿Leer el pasaje sobre, sobre el lado. Mmm, sí Leer el pasaje ¿Por qué quería el esqueleto un amigo? Porque se sentía hueso lo... <risa> Creo que son chistes que ni no siquiera entiendo El resto de la página está llena de chistes de calibre similar Ah, que... Está lleno, en su diario secreto, está lleno de chistes. Eh, voy a ir a mi cuarto, a ver. Oh, está chulo. Una fotos para si está realmente polvoriento. Qué mal. A ver, voy a ir por aquí. Ostras, esto da mal rollo, a ver. Quiero que... ¡Eh! Quiero que debería jugar en el piso de arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hmm. Algo me está ocultando aquí Es muy extraño Es un secreto que me está ocultando Voy a hablar con ella Todavía te tengo que decir algo Quiero que me dejes eh... Ah, no, que no puedo decirle nada Es un videojuego Eso ya lo sabía Solo es una broma Hola, pequeño La tarta aún no se ha friado Quizás deberías echarte una, una siesta ¿Vale? Sí, dulces sueños Vale, me voy a echar una siesta, una siesta en mi. en mi cama. ¿Puedo? ¿Te imaginas que ahora puedo, no sé? ¡Puedo! ¡Eh! ¡Hey! Enciendes luces, enciendas luces. Me ha preparado la tarta. Has encontrado una porción de tarta Calamelo caramelo con canela. ¡Qué bueno! Aunque ni siquiera sé que es canela. A ver. ¿Ya te has levantado? Eh, quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa, pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo eh, irme a casa o nada. ¿Qué le podría decir? En... ¿Qué? Pero si sí, ahora esta es tu casa. En... ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 Usos para los Caracoles. ¿Qué? ¿Qué te parece? Salir de las ruinas o oh, claro. ¡Venga! Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles. ¿Sabes que los caracoles tienen una lengua de forma de sierra? ¿Cómo? Llamada radula, <risa> eso no sabía. Interesante, salir de las ruinas o oh, así es. Así es. Bueno, háblame si necesita algo más. Se lo.. Eh. Voy a decirle lo, lo que no le dije ¡Eh! Se ha ido Voy a seguirla Espera un momento, si ¿sí se ha ido podrías hacer a esa escalera solo? ¿Eh? Creo que... ¡Eh! Se está todo bien ¿Qué ha pasado? Deseas saber cómo volver a casa ¿No es cierto? Al frente se halla el final de las ruinas un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba. No. Nunca soy. Un buen niño. Y yo voy a la mi cuenta... Vamos oh, sí. a... Estoy aquí. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen. Se van. Mueren. Niño ingenuo. Si abandonas la ruina, el Asgore te matará. ¿Cómo que Asgore? ¿Quién es Asgore? Yo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. ¡Que no quiero! ¿Qué te aguantas, niña. ¿Qué te aguantas, ¿Qué te aguantas. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. ¡Me da igual! ¿Tanto quieres marcharte? Hmm... Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuere, fuerte como para sobrevivir. Eh. me dije. Eh. Estoy luchando contra ella. Piedad. Perdona. ¿Cómo? Uy, me da al principio. Soy siempre. El... ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ataca o huye nunca a huir ni voy a atacar a esta oh, no ¡No cuatro vida! voy a morir no no no no no no no no ¡Qué fácil, no no tengo no no nada. Deja de mirarme. ¡Márchate! Ahora sí lo está entendiendo más. Segui, quieres volver a casa, pero... Pero por favor, vuelve al piso arriba. Prometo que cuidaré bien de ti. Sé que no tenemos mucho, pero... Podemos tener una buena vida. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por favor, ve al piso arriba. Ajá. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño. No, entiendo. No sería feliz atrapada aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez te acostumbras a ellas. No sería correcto un creci eh, que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo. Por ti, mi niño. Los dejaré de lado. Si realmente deseas abandonar las ruinas no te entenderé. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que la intentes. Adiós, mi niño. Por fin puedes estar solo. ¿Qué? Ah, nada. Y eres y solo.